Lecones, señores. Paraíso boguero, mira que boga. Paraíso boguero, papá. ¿Y Ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora <ríe> sí. Piensa, boga? Bueno, Didito, ahí la tenemos. Ahí está ¿no? Qué buen pescado, ¿eh? Ya no podemos ir. Qué buena pesca hoy, ¿eh? Se lindo, Cuando saco una foto, Qué ¿Qué trigo, Amigo ¿Blando? una buena bodita Muy buenas amigo Espectacular. Acá los malecones. Malecones en cena de estamos acá. ¿eh? Acá tenemos otra chicuela. Ahí te ayudo a levantarla, pará. Hacerla tomar aire, hacerla tomar aire cuando pueda, hacerla tomar aire despacito, despacito, despacito, premio, amigo. Bien, malicón, eh. Bien, malicón, papá. ¿Dónde que tiene complicado siempre no meter la línea dentro del Bube. Bube, papá? Bube, papá? Bube, papá? ¿La vamos a levantar. A ver, compa. Muy bien, eh. ¿Pelean la bobita o no? <risa> <risa> Ay, me <hizo> doble brazo. <risa> Muy bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos por más, vamos, vamos, vamos, vamos por más. Yeah. Uh -huh. Sí, sí, Esta, boguita, sí 168 fotos Ahí está, otra bobita, es sí. Otra boga linda, muy bien Facundo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 嗯, 嗯。嗯。